La vida su esencia no sería hasta acabar con la humanidad. A pesar del esfuerzo, no, no me salvará mi tierra. Me tomo entre no podido protegerme. de esperanza no quiero hacia un nuevo futuro y iré. Ya, gracias a algún día nos volveremos a ver. Luchando, exterminar el sufrimiento. demostrando lo que siento y entregando el corazón. Sigo avanzando en el camino. Hola habitantes de Arturo de Espectral, hoy presentamos la tercera parte del fantasma de las vías así que pónganse con modos y apaguen la luz si eres una persona sensible o con problemas al corazón por favor cierra este video. Si comenzamos el rodaje del video mismo, después de unas semanas de un motociclista sin cabeza aparece los conductor de la carretera todavía ronda por este lugar. Tras las carreteras pruebas encontradas, un joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto motociclista sin cabeza. Con valentía, nos cuenta su historia. Accidente de tránsito común. Como conductor dijo que vio un fantasma sin cabeza en una motocicleta. Fue llevado a urgencia de un hospital a Donfield y Ginois clavó un puñal en su propio cuello. Ahora está inconsciente y muy grave. Verificamos en nuestros archivos de periódicos y la descripción del motociclista fantasma que el hombre mencionó exactamente. Conocí la de un pandillero que murió en un accidente en la ciudad 13 años atrás. El accidente de hace 13 años. ¿Qué tipo de accidente fue? Escuché por ahí que el hombre cayó al mar y perdió su cabeza cuando intentaban sacarlo del agua. Lo Luego de mientras escribir se encontró al joven en su casa, clavó un puñal en su propio cuello y con falta de su cabeza nadie no encontró que se encontraron en la casa, esta se hallaba llena de sangre por todos lados, y la habitación el cuerpo, en la pared se encontró escrito con sangre sin cabeza, más de cuatro años después de los acontecimientos la historia original de la historia del motociclista sin cabeza un par joven entrar una casa abandonada se conoce por una carta que un día se encontró entre los viejos papeles de un asuelo de una casa abandonada la carta se ha perdido pero algunos lectores recuerdan lo suficiente para dar una idea de lo que decía la policía todavía está en la búsqueda de este hombre sin cabeza si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota por favor ponte en contacto con su departamento de policía local ahora que sabes un poco sobre motociclista sin cabeza seguramente te preguntarás por qué lo hace para saberlo, tendremos que retroceder un poco más en el pasado, el origen y historia. Un fantasma que se aparecía alrededor de los días de noviembre ya que en esos días había muerto, antes de morir era un pandillero, un día se cayó al mar y cuando intentaron sacarlo, le cortaron la cabeza por accidente por ese motivo en esos días volvía de la muerte y les cortaba la cabeza a la gente para reemplazar a la que la había perdido. Un día Neo llegó y le contó a clark y André del motociclista y dijo que si veían al motociclista y no tenían cubierto el cuello con una bufanda el motociclista les cortaría la cabeza. Clanky no le creyó pero al voltear a la calle vio al motociclista pero no le vio la cabeza. Luego Clanky y André fueron a la ciudad porque la prima de Nicole era aprendiz de estilista así que le regalaría un corte gratis. Entonces le preguntó si podía traer a una amiga y le dijo que sí. Al llegar Nicole deja sola a y con su prima porque quería saludar a su tía. Su prima va por las cosas para empezar a cortarle el pelo, cuando de repente en la ventana se veía al motociclista sin cabeza y de repente empiezan a destruirse las cosas en la habitación, al salir de la peluquería Clanky y Sherry encuentran a Noé, Martín y Julio que llegan con bufanda luego, buscan en el diario y no encuentran información del motociclista sin cabeza, pero encontraron algo similar al caballo sin cabeza y encuentran el maleficio para adormecerlo, después el Jorge tiene que llevarse a Clanky porque se queda inmóvil. Bajan unas escaleras para llegar al muelle, allí un fuerte viento se lleva las bufandas de todos, cuando va bajando el motociclista a las escaleras, se prende la luz de un farol y Clanky empieza a recitar el maleficio y encierra al fantasma en la cabeza de un muñeco, el cual habían tomado de una tienda en la cual lo usaban de adorno en el cartel de cerrado, luego una lámina se cae y casi corta la cabeza de Clanky, pero Andrea la salva y la lámina de metal corta el cuello del muñeco, después recuperan las bufandas pero el motociclista logra cortar en do la cabeza del muñeco y así liberarse, al ver que todos tienen sus cuellos tapados con bufandas, se va. Luego el monje Miroku, como en tono burlón, le da la despedida al motociclista sin cabeza, diciéndole que se verán hasta el otro noviembre. Espero que haya prestado atención si no lo entenderán ni mierda la serie XD. Nos vemos la próxima. Bien, buenos. ¿Qué te parecieron estas historias?